Bienvenidos a D'ilustrare. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito a este canal por darme su apoyo, escribirme y dejarme sus comentarios y likes. Lo aprecio mucho. También aquellos que respondieron a una pregunta que había hecho hace unos días. Ve a mi canal y en el apartado de comunidad puedes ver las encuestas que he hecho, que en este caso ganó Play para la siguiente ilustración esta que vas a ver a continuación, pero quédate hasta el final del video porque tengo una sorpresa que les permitirá participar a todos ustedes y que estoy seguro que los ayudará mucho. Y hasta aquí la cámara rápida para este youtuber ahora play, espero que te haya gustado este video, podríamos compartirlo en su página para que él también lo vea, vea su canal y compárteselo. Y bueno, la sorpresa que quiero compartirles es... Todavía no le he puesto un título, pero creo que sería analizando tus ilustraciones, o algo así, una serie entre comillas en la que ustedes me envían sus ilustraciones y yo intento ayudarlos con algún consejo en concreto en base a esa ilustración, quizás sea el delineado, la sombra, el cabello, etc. Últimamente algunos de ustedes me han escrito para pedirme que los ayude y pensé que sería bueno compartirlos en video. ¿Qué piensas? ¿Te gusta la idea? Déjame un like si es así y un comentario también. De igual manera, Puedes responder a la encuesta que he dejado para saber tu opinión. De Ilustrare, si me gustaría, ¿qué puedo hacer para enviártelo? Primero, sígueme en mis redes sociales que te los dejaré en la descripción. Y puedes enviarme un mensaje a mi cuenta, ya sea de Instagram o de Facebook, con la ilustración que te gustaría que analice, y ahí me pondría en contacto contigo. Estaré al pendiente de tu mensaje. Soy de Ilustrare.